Dos embarazos más. Dos actrices. Una está en una tira ahora. La otra protagonizó varias tiras, de brito picantísimo. El mundo del espectáculo tiene sus reglas clásicas, por ejemplo, los famosos no hablan de embarazo a menos que sepan, con toda seguridad, que esta información no será usada de manera tendenciosa por la prensa. Para decirlo en pocas palabras, las celebridades suelen creer que si tienen niños, lo mejor es no hacerlo público porque los periodistas comenzarán a 1, hacer cálculos a ver si las fechas de nacimiento coinciden con el tiempo que llevan de pareja barra casados, 2, pensar si ese nacimiento afectará tal película o serie en la cual está trabajando la celebridad. Por eso, pocos famosos hablan del tema pero eso no impide que los expertos del mundo del espectáculo se enteren, gracias a amigos o empleados infieles que tal o cual estrella está embarazada en secreto. Ángel De Brito, uno de los periodistas más famosos de la televisión, estrella de Canal 13 y jurado del Bailando. Siempre tiene primicias y acaba de lanzar una noticia que ya está causando sensación en las redes sociales. Tengo dos embarazos más. Dos actrices. Una está en una tira ahora. La otra protagonizó varias tiras. Por supuesto, al ser un chisme enigmático, los cibernautas tiraron varios nombres, Jimena Cardi, Laurita Fernández, Mika Visiconte, Carla Peterson. Pero, hasta ahora. Ángel no quiso dar más pistas. Saron Cardoso, ojalá sea a Cardi hace mucho lo vienen buscando con Nico. Laurita Mídola, quiero a Laurita abrazada de Cabrera. Tere López, sin ánimo de ofender a nadie. Para mí Laura supo con quién acostarse. Para llegar hasta donde está. Y me parece genial. Fue muy inteligente. Es mi opinión. Gabriela Rosso, coincido. Arroba Carla Peterson está embarazadísima. Por la ropa Q está usando últimamente y XQ tiene cara de embarazada. Marco Papini, Milka Vixiconte de Cubero. Carolina Romanov, Peterson y Klosterboer guardan este toilet. Haskell, es la Peterson X que sale con ropas gigantes últimamente.